Vengadores a Toxic Game Channel Yo soy el Vengador Tozico Gustaría decir una cosa Antes de nada A todos aquellos que le ríen las gracias Al Tonteco y al Michael Adiós Twitter Y la cuenta que tengo de Twitter Es únicamente Para la gente del canal Para las cosas Relacionadas con el canal la gente que siga el canal y punto al que no siga el canal, fuera. El que venga con tonterías, fuera. El que le ría las gracias a un niñato que se ríe de niñatos más jóvenes, como Michael Chiva 86, a tomar viento. Dicho esto, todos aquellos que no reúnan esos requisitos de hoy mismo he quitado a 8 y más que me quedan, y más porque añ añadan ustedes también <ríe> a todos estos a los que van con el candadito o que ni siquiera ha interactuado nunca contigo, ni te ha dado un comentario o un like o algo y están ahí, dices tú da hasta miedo ¿no? es como ese vecino que no te conoce de nada y que, y que cada vez que sale te mira y se queda así mirando de da miedo da miedo a la gente que, que se quedan ahí observando ahí pero qué haces bloqueo al canto bloquea al canto bueno pues vamos a seguir con lo importante lo importante en el mundo de los videojuegos el culebrón de activision blizzard lo vamos a dejar para el final vamos a ir rapidito con el quiz eso alguien eh, con mucho tino ha hecho una, una encuesta en Twitter con más de 500 votos creo. Aquí vemos la imagen. Y gana perfectamente el sí al quick resume. La gente quiere el quick resume. Si le hacéis un poco a la memoria, le dais un poquito ahí a la, a la memoria sé que es difícil, a mí tampoco, tampoco llegaba a recordarlo bien, pero empecé a pensarlo y digo, ah, sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo ¿os acordáis cuando presentaron eh, ciertas características de, de Xbox Series X? entre ellas la del Quick Reason. nos explicaban que evidentemente que se podía jugar a muchos juegos dejarlos como en stand-by y ir a otro juego, jugarlo, pararlo, irte al juego anterior, por ejemplo, entra al juego del tirón, al momento, gracias al Quiz Resume. Y otra de las cosas que hace es que puedas dejar el juego en standby, pasarte a otro juego, comenzar ese juego, dejarlo en standby y volverte al otro juego y, y seguir por donde la habías dejado, justo por donde la habías dejado. En el mismo vídeo, en el que presentaban estas características, decían, a partir de 7, de 8 juegos, ya la cosa ya va, ya va más lenta, ya ya no va tan bien. Que ya me imagino yo a más de uno con 9, una barbaridad, así. Ah, bueno, si puede con 8, puede con 9. Claro, y si puede con 9, puede con 10. No es así, señores. Ya bastante con que llegue a 7 y a 8. ¿no? Y a 7 y a 8 ya te está dando problemas. ¿Mm? Lo normal es tener 1, 2, quizás 3 juegos en stand-by... Y jugando un poco a uno, un poco a otro. En todo caso. Pero vamos, que lo más normal sería... Dos juegos Ahora vamos a ir con el tema de Activision Blizzard, como no, eh, esto es una telenovela y así lo dicen los de Generación Xbox. continúa el culebrón, ¿verdad? esto le llamamos el culebrón ya, de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft y la presión que está ejerciendo Sony para que esto no suceda. sony siempre a favor de pero alguien se pregunta dice vamos a seguir no dice a pesar de que todo eh, de todo lo que ha salido aún no queda claro si habrá una respuesta definitiva este mismo año por lo que jim ryan sigue haciendo presión para re retrasar oigan bien retrasar la decisión y que no se produzca la compra pero vamos a quedarnos con esa palabra, porque es a lo único a lo que puede aspirar Jim Ryan, a retrasar la compra de activision. Tanto es así, y se nota, ya no solamente porque se haya ido a Brasil, que ya me diréis ustedes que pinza y corta Brasil, eh, o la Unión Europea, este Perico de los Paz ahora se lo vamos a preguntar también a la unión de consumidores de de, de, de de Medellín o sea, es un despropósito lo que tiene este hombre porque tiene, está acojonado sabe que sin Call of Duty están muertos ya están muertos pero ya lo que le quedaban es que le entierren o sea ya, ya lo están metiendo en la mortaja directamente. No solamente ha llegado hasta el ridículo de decir, hombre, vamos a ver, señores de eh, señores consumidores de Sony, vuestro CEO Jim Ryan, mmm, Dios lo bendiga, lo tenga en su gloria, dice que no pueden competir contra Microsoft. no pueden competir contra Activision Blizzard y que sería una gran injusticia porque el juego Call of Duty es en sí un género esa fue la primera de las mentiras de las estupideces que ya no han vuelto a, a sacarla si os fijáis, no han vuelto a sacarla ¿por qué? Bueno, muy sencillo, porque es completamente absurda cualquiera Puede venir y decir, oiga, si esto no lo pueden hacer, eh, si, si un Call of Duty no lo pueden hacer eh, Sony, porque si lo puede hacer, por ejemplo, esta gente que hacen los, los Battlefield, esta gente, y estos, y estos, y estos otros, ¿qué pasa? Los de Medal of Honor, que todavía están ahí. En eh, los juegos de Electronic Art ¿Qué pasa? No tiene. No tiene. Es un género en sí y una mierda. Pero una mierda Así de grande, vamos Que no hay que, que, que no tienen posibilidades No tendrán posibilidades ustedes ¿Qué habéis hecho con tanto dinero? Anuncios, anuncios, más anuncios, todo anuncio Muy bien, pero Oye, y los juegos lo poco, lo, lo poco o nada necesario que es comprarse una playstation 5 porque con la playstation 4 realmente tienes todo el catálogo que le queda a sony no pero es que para jugar al remake del remaster del de las You que salió en la playstation 3 Luego salió la PlayStation 4 y ahora ha salido la PlayStation 5. ¿Y para cuándo un de las Us 3? Digo, nadie va a preguntar por ello. ¿O es que estamos asumiendo de que no va a haber? Sí, ¿no? y por qué digo tan tajantemente y estoy tan convencido de que Activision Blizzard va a pertenecer a Xbox porque lo único que están haciendo es ralentizar la compra nada más y para colmo no dan ni siquiera una respuesta a qué es lo que ellos harían o qué es lo que pretenden hacer con Activision Blizzard Activision Blizzard se iba a... al garete y Sony no tuvo a bien comprarlo en ese momento oye, nadie se preocupó por los Call of Duty nadie se preocupó por los Call of Duty pero como esta gente, esta mancha de sinvergüenzas, que no tiene otro nombre ¿eh? los de Sony son una mancha de sinvergüenzas, y hay que decirlo con sus contratos con Capcom con esos contratos de exclusividad eh, con Square Enix eh, esas eh, ...contratos que tiene también... ...con desarrolladoras pequeñas... ...para impedirles vender su videojuego... ...a otras... ...hacen pensar que... que ...bueno, que su única manera de defenderse... ...no es comprar... Eh, ...desarrolladoras... ...no es invertir en videojuegos... ...no es favorecer... ...un PC Plus... Eh, ...que por lo menos... Eh, ...llegue al cocoro... Eh, ...llegue al cocoro de la gente... Y, y no un sacaero de dinero a sacar dinero a sacar dinero para darte nada porque Activi primero, Activision Blizzard nunca ha sido de Sony ni de Xbox ni de ninguna consola ha sido una empresa pri privada ha sido una, dos, dos empresas privadas que se unieron porque ya les iban mal ¿eh? ya les iba mal por separado cuando se unieron fue la cosa a ¿ah? peor y ya por último el señor Bobby Kotick al que tenemos por lo menos yo tengo muchas ganas de que ya se compre pero para echarle a patadas ¿que hay que pagarle 300 millones? pues se pagan pero yo no quiero un pedófilo asqueroso de mierda eh, que se va con Jeffrey Epstein en su avión ahí está el, el, su nombre está en el registro de vuelo el registro de vuelo viene B. Cotic y ojo que no fueron uno o dos viajes fueron varios recordad también ...que el propio Estado de Virginia... ...denunció a Activision Blizzard... Entonces, estaba casi, ...nadie quería... Activision Blizzard... ...los problemas judiciales... ...de Activision Blizzard siguen... ...nadie se quería hacer... ...a cargo de, de Activision Blizzard... ...y mucho menos Sony... ...Sony lo único que quería eran los Call of Duty... ...pero tampoco... ...quería comprar la, la IP... ...porque sabían que no podían... Por ellos mismos no podían hacer un Call of Duty. Y viendo cómo había salido el Vanguard, no, nos va a salir peor que el Vanguard. Si esta gente eh, eh, saca esto, entonces apaga y vámonos. Y entonces dijeron, nosotros no lo compramos. Pero cuando vieron que los de Microsoft lo compraron, por ni más ni menos que 70 mil millones eso no lo tienen ellos ni en sueños con todo y todo lo que tienen y todo lo que les roba a, a, a sus clientes ¿eh? no tienen es que tenemos que pagar muchos maletines a, a la prensa, es que tenemos que eh, muchos anuncios en todos los países, nos estamos gastando mucho dinero en, en marketing, estáis gastando mucho dinero en marketing, qué bien pero el marketing tiene que venir también acompañado con un producto que venda. Un producto que la gente desee. Y hasta ahora, eso no ha sido así. Nos vemos, amigos, en otro vídeo en Toxic Game Channel. ¿Saben? Denle a, a like si os ha gustado el vídeo, por supuesto. Suscríbanse, síganme en el canal de Twitter. La gente que esté interesada, los que no que se vayan, y eh, nos vemos en otro programa, hasta la próxima amigos.